Yo creo que la participación de ellos fue muy importante en, nuestro, en nuestra conformación como nación. Solo miremos la, las invasiones inglesas y el protagonismo que, que, que tuvieron. Eh, miremos cómo, cuál fue su lugar dentro de los ejércitos y qué protagonismo tuvieron al lado de San Martín, al lado de Artiga. O sea, me parece que por eso es importante que nosotros nos pensemos negro, nos pensemos originario, nos pensemos gringo, porque somos eso, porque gracias a ellos... Somos esto, somos un país, somos una provincia y somos una ciudad. Entonces, eso creo que es algo que es una deuda que en este caso sigue pendiente y yo, nosotros lo hemos planteado y está en la, en la tesis, en los ámbitos académicos hacia el negro. Puedo decir, a ver, es difícil reconstruir la historia, siempre no es fácil reconstruir las historias. Eh, mucho más cuando las historias eh, por ahí nos parecen tan lejanas pero yo creo que a veces también pasa por empezar a, a, a ir hilando, es una cadena, una sucesión de hechos que nos puede llevar y nos va a llevar a desentrañar este, esa, esa, esa parte nuestra de la historia y a poder reconstruir esta ciudad y mirada desde lo que fue antes, porque si la pensamos como, como antes, una vez estuvo, este, nos va a ayudar a nosotros hoy a mirarla para un futuro ¿no? y hasta protegerla para el futuro y principalmente a sabernos que somos, que convivimos todos en este espacio, que todos venimos a, y apostamos a una construcción colectiva y a una construcción de ciudad y una construcción ciudadana que nos sirve también para no discriminar y para pensarnos todos con sujetos de derechos y deberes.